a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar el mundo con flores. El día de hoy estamos aquí con Ana Isabel de Puras Cosas Bonitas y les vamos a mostrar todo el trabajo tras bambalina para hacer este hermoso evento. A ver, Ana Isabel, ¿qué tal si nos platicas tantitito? ¿Cuál es el estilo de esta fiesta? Esta fiesta tiene una combinación estilo, bueno, le pusimos bojo otoñal romántico porque cuenta con los elementos bojo, obviamente como el pampas, eh, el follaje seco pero también si se fijan las, las tonalidades de las mesas tienen unos toques otoñales y, y la soltura, la, la flor tiene un poquito más de soltura que el bojo que es un poquito más eh, como estático, ¿no? estático ¿verdad? Pues estamos bien contentas porque empezamos a filmar desde que, recibí, desde que llegó Las flores estuvieron hidratando durante varios días se hicieron un día los centros de mesa de las bajos, otro día los centros de mesa altos, hubo mucha chorcha porque un claro. gran equipo, porque se requiere un gran equipo para sacar adelante un evento como este, entonces les vamos a guiar paso por paso todo como lo hicimos, no nada más eso, les vamos a mostrar Cómo termina todo sí, esto. Así es que ¿qué tal, porque ¿sí? todo esto que pusimos desafortunadamente pues, en este tipo de lugares se tiene que quitar el mismo día. Entonces, pues acompáñenos y van a ver que les va a encantar. Ahorita lo que estamos haciendo es preparando las bases. Les pusimos soporte con malla de gallinero y una cruz con cinta adhesiva para que con el transporte vayan seguros. La malla de gallinero es para que sea más fácil elaborar el arreglo. Siempre me gusta explicarles qué vamos a hacer por, por mesa para que puedan visualizar cómo se va a ver en la mesa ya puesto, ¿no? Esta mesa es de seis pies. Nuestras mesas son de ocho pies. Entonces, toda la mesa es nuestro espacio funcional que tenemos ahí en la, en, ya en la recepción. En esta ocasión vamos a hacer una mezcla de diferentes estilos de bases. Es un look eh, entre moderno, con toques más contemporáneos. Digo, bojo, bojo. con toques contemporáneos. Bojo. Por ejemplo, a ti te va a tocar hacer... Vamos a hacer pares, ¿no? Esta mesa se va a componer por dos bases de vidrio, que serían estas dos. A las orillas van a llevar dos bases de latón. Esto es para que visualicen cómo va a ir en su mesa. ¿no? Aquí vamos a poner unas tea lights Y aquí, esparcidas, van a ir cuatro velas largas con sus mamparas de vidrio, que son más o menos de unas... Bueno, en pulgadas son unas de 14 y unas de 18. Siempre me gusta poner la más alta más al centro y la más bajita a la orilla. ¿Ok? Y cómo vamos a trabajar para llevar un orden y que todas tengan sus bases más simétricas. A mí me gusta que cada quien escoja las bases que van a ir sobre la mesa que van a trabajar. En otras palabras, cada quien va a trabajar una mesa. En esta ocasión vamos a hacer cinco mesas con arreglos bajitos. Entonces cada quien tiene que tener... Dos bases de vidrio y cuatro, de la y cuatro torre bases de latón, Ok, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esto es para cada quien. Estas ya están preparadas. Ya tienen el, alamb el alambre, tienen el tape y vamos a comenzar. Ok, ya estás. ¿Qué estrés? A ver, ¿cómo bueno, se llama tu proveedor de flores? Eh, la Divina Imelda de Cali Wholesale Flowers eh, nos apoyó con todas estas preciosidades que ven el día de hoy. El tema de la boda que vamos a tener es un tema bojo otoñal, o toques contemporáneos como comenté anteriormente. Aquí hice algo que nunca había hecho anteriormente. Siempre tengo idea de las flores que quiero y le mando la lista y ella ya las coteja conmigo, pero en esta ocasión hice algo que nunca había hecho, que era pedirle que ella me escogiera las flores, entonces estoy trabajando con, con varios elementos sorpresa. Oye, ¿y qué, qué le mandaste? ¿Qué sucedió? ¿Tú le dijiste lo que querías? ¿Cómo estuvo esa parte? Le mandé unas fotografías de los tonos, eh, yo sé que ahorita, eh, pues son, muchas son flores de temporada, entonces no siempre hay lo que uno ve en las fotos, pero le mandé unas 3, 4 fotos para que se inspirara, son fotos que la novia también nos mandó a nosotras y, y de ahí se basó. Aparte va a llevar un pan pastas que ya teníamos, entonces eso me, eso me iba a complementar a ella. Y pues a ver, digo creo que creo que escogió muy bien, digo, me encantó. Hay flores que si sí, nunca he trabajado, que lo que veniste el día de hoy. En Hello Born, me dan pánico, pánico son esas, nunca las he trabajado. Bueno, una vez las trabajé y no, no tuve mucho éxito, entonces hoy vamos a tener la oportunidad que nos ayudes a a, a Trabajarla para aprender a aprender a usar el helleborn ¿no? y, y fuera de ahí, las demás sí hemos trabajado con ellas anteriormente en alguna ocasión. Esta me encanta, esta quinasia es algo que no mucha gente utiliza, es de aquí de California. Yeah, qui qui quiero mencionar que todas estas flores están bien eh, de, prove de proveedores locales de California, mm. también por eso nos gusta trabajar con, con el Flowers. Porque nos escogen flor local y la flor, flor que está aquí cerca de, de ranchos o granjas, como le quieran llamar, que son aquí locales. Sí. Obvio, no es aquí. Esta es una casa, pero <ríe> hay que hacer el setup, hay que hacer el plan. Así van a quedar las mesas. Oh, miren, nomás aquí están trabajando. haciendo la muestra para ahorita empezar todas juntas a hacer los demás y ver qué se va a necesitar para la receta, que es lo que va a llevar cada arreglo. Es un arreglo otoñal, tonos otoñales, pero la novia sí le quería meter efectos bojo con el pampas, pero si sí lo vamos a hacer más romántico que el bojo, que normalmente todo mundo ve que es más, que, que es, predomina más el pampas. No Este que sí va a ser nomás un toque de pampas. San Diego. ¡Guau! Wow, ¡Qué padrísimo! Traviesa. pues pasamos íbamos por, ahí. Íbamos por el carro miren, vimos miren. un pampas hermoso Ay, me oh sí, <ríe> me subí al cerro, y aquí mi porra sí, tú métete tú pele ahí córtale y por andar cortando sentía sentía las ramas del arbusto de pampas que me estaban irritando pero me cortaban como una bajita y me dio una reacción arística espantosa que ¿no? uno, uno lo que tiene que hacer por el amor al arte o sea, estas son Esta, Aquí raguñas. está la cortada, ¿ves? Ahí Ajá, está la cortada. Cortada, Pero miren eso. Y eso fue nomás de estar frotando con las orillas del Pampas. Del, Muy bien, venimos llegando. Aquí tenemos la cajuela donde se va a cargar todo. Miren, en cajas. En cajas bien acomodados son los arreglos pequeños así sí. es que no hay que estresarnos miren aquí están ya todos los arreglos están así así los van a transportar nada se maltrata todo está bien acomodado manos a la obra es el día del setup tengo unas cajas que tengo que meter de... Miren, este es la van donde ya vienen vajillas, tapetes, manteles, accesorios. Aquí se van a subir los arreglos altos y muchas de las demás cositas. Y bueno, miren, ya aquí ya está listo. ¡Ay, mira, Eso tiene es... la charola! ¿Ah? Pero miren, esto se transporta así. Pero aquí están las charolas de semi no leds, ya saben, fabulosas lo máximo. No sé qué vamos a subir ahí, pero ahorita vamos a ver. Da así eh, tranquilidad saber que se transportan tus, tus arreglos. Vean, el alto tuviéramos que desmontarlo si no fuera por ese sistema. Sí. Vale la pena, en serio, que recuperen su inversión a la segunda ronda. Falta eso, ¿no? Este. Miren qué hermoso lugar vamos a decorar. Aunque <risa> con todo el follaje. Pues más bien vamos a complementar con flores, está hermoso. Aquí están organizando el acomodo de las mesas porque, pues miren, unas mesas ya están acomodadas y otras se tienen que mover porque después de la ceremonia se mueven esas paredes con plantas divinas que vimos, eh, se mueven hacia las paredes y ya todo el salón es nada más para la fiesta. ¿Cuáles han sido los contratiempos? Los contratiempos, pues una de las que, los, las que nos ayudan no ha podido cruzar la frontera porque hay un asentito ahí que está sucediendo. Eh, y luego aquí, pues nosotros tenemos calculado el arreglo que iba a ser más amplio, tomando en cuenta que casi todas las mesas de 8 pies como esta no tienen las patas aquí tan pegadas al centro. Entonces ahorita que estamos viendo el croquis de cómo acomodan aquí ellos sus mesas, es un ligerito dolor. cambio, no afecta mucho. Vamos a poner tres, nosotros íbamos a planear cuatro lugares por, por lado y las cabeceras sin lugar y ahora lo vamos a modificar a que sean tres lugares por lado y dos en cabeceras. Nomás por el detalle de las patas para que, para que la persona que está aquí no esté incómoda Son detallitos que Miren, así era, los arreglos primero iban a llegar hasta las orillas y ahora los tenemos que compactar más, pero no pasa nada. The knot looks fluffy. Okay. Let's do this. I'll do It's it with like okay you on, you on the yellow. Okay, left. so you grab the napkin, but this one's already gauzy. Uh -huh. no, most of the times we do like we fold them and stuff, but yeah. not this one. So you just see the middle like this. Yeah. And then like I bend it on the middle so I know the knot is there. And then gently pull. Is that fluffy enough? Yeah. Oh. <laughs> aquí en la parte de la ceremonia aquí es donde se van a casar los novios este lugar tiene un algo muy curioso que, muchos, que a lo que no estamos acostumbrados muchos de nosotros no sé si se fijan que aquí están acomodadas las sillas bueno esta va a ser la ceremonia hicimos este arco que ven aquí y aquí se van a casar los novios como dije tiene el estilo bojo si se fijan con los tapetes metimos los elementos bojo otoñales todo viene en color otoñal y después de la ceremonia, todas estas sillas se van a ir a la parte trasera, a las mesas de la recepción, por eso pudieron haberse dado cuenta que no tenían sillas, es por esta razón. Estos lugares tienden a dar una doble función al lugar, entonces esto desaparece, ese arco queda atrás de los novios y estas sillas van a las mesas principales. Aquí andamos montando las mesas. Sí. Miren, esta mesa ya está lista Servilleta Cubiertos Las velas azules increíbles Que le hacen marcha a la vajilla. Todo, todo Está súper hermoso si todas las cajas están vacías las mesas montadas ahorita a ver el final pero bueno les quería ahorita hay que recoger todo eso llevar a la cocina para que se, los meseros guarden los platos las copas y poder venir a recoger pero ya vamos ya vamos y porque hay que ir a la bodega y limpiar y guardar y lavar esto todo lo que sea de tela no? y este es el final de esta historia feliz la parte que nadie ve la hora cenicienta después de la rosa cuando hay que bajar, claro. ¡Ay, pues no que bajar Netflix! <risa> Pronto. Okay, todo, todo lo vamos a poner aquí como lo encontramos con Pati. Aquí se lo Aquí lo podemos ¿Y estas demás? ¿Qué onda? encantó, todo lo que vieron. Nosotros nos divertimos muchísimo sí, grabando sí. estos dos, tres muchísimo, días. Sí. Recuerden, ella es Anisabel Isabel de puras cosas bonitas y la verdad se dedica a hacer puras o sea, cosas bonitas. Espero que les haya gustado. Para nosotros es un placer tenerte con nosotras. Pues de eh, algo elemental para este evento. Este, nos dio mucho gusto tenerte con nosotras y poder for formar parte de este primer episodio Tras Bambalinas ah, muchas gracias mucho. besos, recuerden si les gustó este video, dejen un comentario sigan puras cosas bonitas en Instagram, sigan a Ana Galena en Instagram y en Facebook y aquí estaremos mostrándoles más Tras Bambalina en la vida de un florista hasta la próxima, bye